Hola, en toda la colección de vídeos de este curso estamos muy pesados con el vacúnate, vacúnalos. Pero es que no nos tenemos que cansar de decirlo, cuando hablamos de vacunas y de salud familiar estamos hablando de todos los miembros de la familia y es que un miembro más de la familia es ese perro que convive con el... vosotros desde hace ya tantos años. Así que hemos invitado a alguien experto en este campo, a Fernando Fariñas, para que nos cuente cómo hay que hacer en la vacunación animal. Adelante, Fernando. Hola. Hoy vamos a hablar de la vacunación en perros. Seguro que tenéis muchas dudas alrededor de la vacunación en general y de nuestros animales domésticos, nuestras mascotas en particular. Dentro de esas grandes preguntas, las dos que más frecuentes se nos hacen es ¿de qué tengo de vacu que vacunar a mi perro y por qué? Pues tenemos que vacunar a nuestros perros porque nuestros perros pueden sufrir enfermedades que potencialmente pueden ser fatales pueden acabar con sus vidas. Hay dos enfermedades muy importantes en los perros, una que se llama parvovirus y otra que es el moquillo. El parvovirus produce una gastroenteritis que puede llegar a ser mortal y el virus del moquillo puede producir una enfermedad desde respiratoria a una enfermedad del sistema nervioso, acabando también con la vida del animal. Estas dos enfermedades son importantes y por eso tenemos que vacunar a nuestros animales frente a estas dos. Afortunadamente, ninguna de las dos se puede transmitir a los humanos. Es decir, ninguna de las dos son zoonosis. Pero hay otras enfermedades que sí son zoonóticas que se pueden transmitir al humano y que vacunando al animal, vacunando en este, caso, en este caso al perro, podemos prevenir la enfermedad en el animal y también podemos prevenir su potencial transmisión a los humanos. Este es el caso de la rabia. La rabia es una enfermedad muy importante que acaba con millones miles de vidas en el mundo. Está claro que la rabia es una de las enfermedades frente a las cuales tenemos que vacunar a nuestros animales. Pero hay otras, por ejemplo la leptospirosis. La leptospirosis es una enfermedad producida por una bacteria que también puede ser potencialmente transmitida eh, a través del contacto, sobre todo con la orina de estos animales. Vacunando de leptospirosis a nuestros perros podemos conseguir no solo evitar, no solo prevenir que ellos desarrollen la enfermedad, sino también prevenir que estos animales con los que convivimos normalmente, sean potencialmente contagiosos de esta enfermedad para nosotros, los seres humanos, los que convivimos con ellos en un ambiente doméstico. Tenemos otras enfermedades frente a las cuales también vacunamos y que también son potencialmente zoonóticas, aunque menos importantes. Una de ellas, por ejemplo, es la llamada tos de las perreras o bordetelosis. La tos de las perreras o bordetelosis es como una tosferina en los perros. Y esta tosferina también es capaz de los perros, también es capaz de ser transmitida a los humanos y fundamentalmente a humanos que tienen las defensas más bien bajas, y también muchísimo a niños, a niños menores de 5 años. Es por ello que, vacunando frente a esta enfermedad, prevenimos la enfermedad en sí en estos perros y prevenimos también la posible transmisión a todos los eh, humanos que convivimos con estos perros. ¿Cómo vacunamos a nuestros perros? Pues los protocolos han variado muchísimo. Los calendarios vacunales en perros en los últimos años han variado muchísimo y ahora se hacen de una forma bastante más racional. Actualmente el protocolo que se mmm, está autorizado, el protocolo que se aconseja fundamentalmente es empezar a vacunar a nuestros perros a las 8 semanas de vida y terminar de vacunarlos a las 16 semanas y a posteriori hacer una revacunación al año y después, dependiendo de la enfermedad, después de transcurrido ese año, o vacunamos cada tres años o vacunamos cada año. ¿Por qué? Porque los perros van perdiendo a lo largo del tiempo capacidad de protección. Hay vacunas que duran tres años, el caso del moquillo y la parvovirosis, y hay vacunas de las cuales tenemos que vacunar año a año, por ejemplo, la leptospirosis. Así que es súper importante vacunar a nuestros perros, porque vacunándolos a ellos estamos previniendo la enfermedad en ellos, vamos a tener animales más sanos, y además vamos a tener o vamos a convivir con animales que potencialmente, o donde potencialmente disminuimos el riesgo de transmisión de estas enfermedades. Por consiguiente y por lo tanto, las vacunas cuentan para toda la familia. No solo para nuestros hijos o para nuestros mayores, también para nuestras mascotas. Así que, por su salud y por la nuestra, vacúnalos.